Bienvenidos chicos nuevamente al canal oficial de Tenochal en español. Hoy aprenderás a cómo poder transferir los datos de WhatsApp entre dos dispositivos totalmente diferentes. Claramente estamos hablando entre los dispositivos Android y los dispositivos iOS. Todos sabemos que la información de WhatsApp o las copias de seguridad de los dispositivos Android y los dispositivos iOS no son compatibles entre sí por la diferencia entre estos dos sistemas operativos sin embargo el día de hoy te voy a enseñar dos maneras para que puedas transferir toda tu información en caso de que te estés cambiando de dispositivo vamos a hacer que estas copias de seguridad sean compatibles para que no pierdas ninguna de tu información así que comencemos con este video. bien chicos para esta primera manera vamos a ir directamente a la página oficial de Tenorshare. vamos a descargar el software de iCarphone transferencia de whatsapp para nuestro ordenador con sistema operativo windows o sistema operativo macOS. está disponible para ambos sistemas así que nada yo de todas maneras le voy a dejar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 el software de iCarphone transferencia de whatsapp bien chicos para la siguiente manera de poder transferir los datos de whatsapp entre el dispositivo android y el dispositivo ios es descargando la aplicación de iCarphone transferencia de whatsapp pero en esta ocasión la aplicación móvil es decir la aplicación apk que les voy a enseñar cómo pueden descargarla directamente desde la play store también necesitaremos un cable así como este, los nuevos cables del iPhone que en un extremo es tipo C y en otro extremo es Lighting O si no tienen este tipo de cable pueden hacerse de un pequeño adaptador OTG que lo pueden encontrar por menos de 2 dólares En este caso los nuevos cables del iPhone vienen de esta manera, tipo C en un extremo y Lightning en el otro extremo Así que nada vamos a comenzar con el proceso Lo primero que tenemos que hacer en el dispositivo Android que es el dispositivo que contiene los datos de WhatsApp Vamos a ir a la Play Store y vamos a buscar la aplicación de iCarphone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 Aquí ya vemos que está cargando, aquí tendremos que poner el número telefónico que tiene el dispositivo vinculado Para comprobarle que realmente nos pertenezca esta información Si tenemos habilitada la verificación en dos pasos es recomendable de que la desactivemos En este caso no la tenemos activada, le vamos a dar en esta parte que dice desactivado Vamos a esperar a que nos llegue el código de confirmación, esperemos unos momentos Como pueden notar ya por acá dice que se ha deshabilitado el WhatsApp y aquí acaba de llegar el código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 Así de fácil también es poder transferir los datos de WhatsApp entre dos dispositivos Utilizando únicamente la aplicación de iCarphone, transferencia de WhatsApp de la empresa de TenoChat Y es así chicos como llegamos al final de este video Recuerda suscribirte al canal y sobre todo activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido Como siempre los enlaces para que puedan descargar la aplicación y el programa que hemos utilizado en este video Lo encontrarán por acá debajo en la descripción de igual manera si tienen alguna duda o algún comentario la pueden dejar por acá debajo que con gusto les estaremos respondiendo. Esto es De Noche Spanish y nos vemos en una próxima entrega.